No espere ninguna ayuda oficial.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 Así lo es.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 Debería haber un conducto en el segundo piso. No puedo verlo desde aquí. Le dejo decidir el mejor curso de acción. Confío en usted, Snake. Snake. soy mcdonald miller hace mucho que no le veía master qué está haciendo ahí me cansé de ser instructor militar por lo que me vine aquí en busca de paz y tranquilidad a veces sigo entrenando a los scouts de alaska enseñándoles los secretos a la nueva generación ¿eh? campbell me explicó la situación y he pensado que tal vez yo pueda ayudar usted es el único con el que compartiría una trinchera bueno sé bastante acerca de sobrevivir en un entorno duro He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quieres saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar. Y no pierdas de vista a la mujer de la celda. No vayas a descuidarte ahora.